Conocí personalmente a Freire, él llegó como a finales del 79 y fue una, una conversación muy coloquial, el tema fue la alfabetización como tarea político-pedagógica de la revolución. Estamos en la conmemoración de los 20 años de la muerte de Pablo Freire, eh, para la universidad es muy importante este pedagogo latinoamericano dado que representa una propuesta que, que luego fue acogida por educadores de América Latina, que es la educación popular. Hoy día es importante hablar del de profesor Paulo Freire, dado su legado en educación crítica, contextualizada y problematizadora, en la cual nosotros como estudiantes de la Universidad Pedagógica hemos retomado en nuestros procesos de formación eh, no solamente formación desde la academia, sino formación con las bases populares. Eh, es un pensamiento que debemos tener totalmente en vigencia, ya que pues en Colombia en el momento coyuntural que estamos viviendo eh, se hace muy importante tener en cuenta que las clases populares deben tener una concepción crítica del momento por el cual está pasando. ¿no? En el análisis de coyuntura que se hacía con la población, eh, allí en el sector de Cazucá siempre había una referencia a Paulo Freire. Entonces, logramos un ejercicio muy interesante de reflexión en ese carácter no solo pedagógico, sino sobre todo en el carácter político del pensamiento de Paulo Freire. Entonces, desde allí también nos empezamos a pensarnos nosotros eh, colectivamente, a pensarnos también la educación de una manera distinta, eh, que sobrepasara esos límites que ha venido ejerciendo la escuela, que ha sido una escuela también eh, forjada por una clase hegemónica y dominante. Para mí Pablo Freire significó un rumbo nuevo en la educación. Mirar la educación no solamente como algo que como un elemento estratégico de la sociedad que transforma la misma sociedad, sino como un elemento también transformador de sí mismo para poder desarrollar muchas acciones eh, con muchos grupos populares, con los movimientos sociales, eh, en todo lugar y teniendo en cuenta los territorios, los contextos, sobre todo el contexto sociocultural de las personas. En este momento de posacuerdo en el cual eh, estamos viviendo desde, pues, desde el año pasado, eh, hay que enmarcarlo la necesidad de la educación popular para la creación de esa conciencia crítica, esa pedagogía liberadora, esa pedagogía que viene desde el sur, por eso Pablo Freire está totalmente vigente.